Nosotros contentos de compartir con un hermano Wellington Toribio No hay navidad en este, en este espacio Ahora es en esta nueva temporada Sin la presencia tuya Wellington Bueno es algo que es un gesto que Agradezco de tu parte Pero eh, en realidad como te digo la vida continúa Y cuando me toque no estar Pues yo espero que los exponentes Y los relevos que le corresponda eh, Ocupar mi espacio Pues puedan representar El esfuerzo y el cariño y la dedicación que nosotros hemos tenido para con el público. Huelito, eh, ¿cómo te sientes a, al saber que la bachata pasó a ser eh, un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, declarado por la UNESCO recientemente? Bueno, yo como exponente de la bachata entiendo que es un logro, porque realmente eh, ya la bachata no nos pertenece a nosotros. Ya cruzó playas extranjeras y... Igual que el merengue nos representa nos representa como ritmo autóctono de, de la República Dominicana. O sea que es un logro, es algo que nosotros debemos de seguir apoyando, mejorando y más que todo esté bien representando nuestra bandera a, a través del género bachata. Wellington, eh, tú tienes muchos años radicado en los Estados Unidos. O sea, comenzaste tu carrera hace 20 años, pero siempre de, de, te, te has quedado más tiempo allá y bueno, en los últimos años eh, prácticamente está haciendo más vida eh, empresarial y social en Estados Unidos que aquí en la República Dominicana. ¿Por qué, Wellington bueno, está radicado en los Estados Unidos y no en su país? Bueno, porque no sé lo que piensen los demás, pero realmente hay muchas razones. Eh, entre ellas está mi familia, que está por encima de fama, de dinero, de música, de todo lo que la gente quiera poner por delante. Mi familia está por encima de todo eso. Y entiendo que cuando todo se acaba, la fama, el dinero, las únicas personas que siempre te van a seguir apoyando son tu familia. Entonces, por eso mi prioridad es mi familia, siempre. Yeah. Ahora bien, eh, otras razones, un poquito de la inseguridad, la decadencia en, en cuanto a tú hacer inversiones en el país, que tú no tienes nada seguro. Eh, he visto y yo mismo soy ejemplo que he venido tratando de erradicarme y he tenido que volver <risa> entonces, no es fácil. entonces ya es este, tantas veces que uno tropieza con la misma piedra que uno tiene que tomar decisiones drásticas en su vida Y entender que realmente puede ser que mañana mejore pero en el momento eh, está difícil Bueno, eh, tú no eres el primero, volver. muchos artistas eh, como Mili Quezada entre otros eh, radican fuera eh, del país Precisamente por, por la inseguridad de nuestro país Mira Wellington, te hice la pregunta de, de, de cómo te sientes con el tema de que la UNESCO declarara la bachata como eh, patrimonio de la humanidad Patrimonio cultural de la humanidad Pero recientemente Alejandro Sams eh, estuvo aquí en un concierto y dijo que el verdadero rey de la bachata es Juan Luis Guerra ¿Qué tú opinas? Bueno, con todo el respeto que me merece Juan Luis, eh, yo entiendo que, que se le está dando un lugar que no le, no le pertenece. Eh, sí ha hecho una música parecida a lo que es bachata, pero la bachata o sea, pueblo... O una música parecida a lo que es bachata, o sea, lo que hace Juan Luis Guerra, que se ha vendido como bachatero, no es bachata. Como te digo? Es como, vamos a decir, es un artista completo, que puede hacer salsa, puede hacer bachata, puede hacer merengue, pero el fuerte de él no es bachata. ya. Eso, eh, eh, para que no me malinterprete, el fuerte de Juan Luis no es bachata, entonces no se puede vender como el rey o dueño y señor de lo que es el mismo bachata porque hay otros exponentes que solamente han hecho bachata toda su vida entonces creo que son más merecedores de decir que son mejores representantes de la bachata que Juan Luis con esto no estoy menospreciando el talento, la trayectoria y lo que él ha hecho dentro del género bachata pero cuando cuando tú mides y pones los números, por ejemplo, Romeo y Juan Luis, no hay que sacar cuenta. ¿Me entiendes? No hay que sacar cuenta. Todo el mundo sabe que la trayectoria de, de mismo Romeo, aunque quizá tenga menos tiempo en la música que Juan Luis, ha trascendido más Romeo como bachatero que Juan Luis. ¿Tú, ¿tú, ¿Tú estás de acuerdo con las declaraciones que hizo a, a propósito Anthony Santos que los tres pilares de la bachata es Raulín Rodríguez, Luis Vargas y el mismo Anthony Santos. Yo diría que no, yo diría ¿Cómo? que no, porque si a trayectoria vamos hay muchos que comenzaron antes que ellos y todavía están vigentes. Por ejemplo, yo compartí anoche con, con Leonardo Paniagua y tocamos ese tema uno de los músicos de él y yo y, y es un poquito incómodo que... Que los tres quieran adjudicarse ese título O sea, tú dices que ni Anthony Santos, ni, Juan, eh, ni, ni Luis Vargas, ni Raulín ellos Son, son los lo, lo, lo pilares de la bachata, que hay otros Ellos son parte son pa ¿Cuáles son los pilares según tú? Mira, cuando tú hablas de el primer bachatero Que fue eh, José, Manuel José Manuel Calderón. Cuando tú hablas de Luis Segura cuando tú hablas de Leonardo Paniagua, son diferentes épocas, pero también tienen que entender que la trayectoria, o vamos a decir, cuando tú hablas de la policía, los rangos se respetan. Entonces, aunque ellos no estén económicamente y, y, vamos a decir, en fama, eh, se puedan igualar en este momento a ellos tres, ellos tienen que hacer la reverencia a eso pues que se mencioné. equivocó Anthony Santos a decir que ellos son los más duros de la bachata, que la bachata fue en ellos. Bueno, ellos renovaron un momento dado, ya. en los años 90, lo que era la bachata, y lo han llevado, lo han situado en un lugar donde se han mantenido, que eso es algo que es indiscutible. Ya. Pero cuando hablamos de que solamente ellos tres son los que representan el género, están errados. Wellington, eh, háblame de 20 años de tu carrera, tus inicios, ahí tenemos fotos tuyas de cuando iniciaste, Ay, en Oya, había Oya en ese tiempo, ¿eh?, Tú sabes que eh, eh, sin sin, eh, buena, sin ánimo puedes. sin ánimo de arrogancia, eh, cuando yo arranqué en la bachata, yo no estaba en necesidad de una fiesta. Ya, tú estabas en buena. Yo estaba en buena. Tú fuiste a los bachateros que arrancaste en buena. Claro, porque... los otros bachateros arrancan detrás del último. Porque hay muchos bachateros o, o artistas que están incursionando en el género de la música porque quieren superarse y quieren y tienen que salir a josear una fiesta para pagar la renta, para pagar el teléfono, ciertas cosas. Yo tuve la dicha, y le doy gracias a Dios, que cuando yo arranqué con mi proyecto, yo no tenía la necesidad de tocar una fiesta para yo... O sea, el... que Wellington Toribio nunca ha vivido la bachata. No, al contrario, le agradezco infinitamente sí, sí, a la le música. Le agradece, pero de vivir, vivir. De que tú dices, bueno, con, con la bachata yo llevo el pan de cada día a mi casa. A cada rato pasa. Pero realmente si tengo que dejar de cantar, sigue, sigue, bueno. no me voy a morir de hambre. Bueno, porque que? porque realmente, aparte de la música, mucha gente que, los que son de aquí de San Francisco saben que yo tengo mi carrera, yo estudié corte y diseño. De, que de, la gente no de, sabe que tú tienes de, una empresa. Tra... Bueno, yo me acabo de sorprender Entonces, en Estados Unidos también tengo, de corte y diseño. Tengo, otra, tengo otras empresas, por ejemplo, de, de, de, de servicios, que aparte de la música, eh, me genera el sustento diario, o sea que no tengo, vamos a decir que si no canto una fiesta, me, me, me atrasé con la renta, no negativo. Ya, o sea que la gente desconoce esa parte. Ahora que hay... ahora mismo, por ejemplo, estamos en un proyecto nuevo, que es eh, servicio de carretera, trabajamos para los seguros de, de, de, de vehículos, y junto con otro amigo mío, llama Eduardo Pérez. Allá en Estados Unidos. En Estados Unidos el, tenemos, tenemos una empresa que es de, de, de grúas y de servicios eh, carretera. Bien. O sea que hey. realmente... <risa> Pero bien. Tengo <risa> que entender que un día esto se va a acabar Sí, el hombre está picando Un día esto se va a acabar Y nada más viene a recoger en diciembre <risa> eh, Bueno, entonces, háblame de la tradicional fiesta que le hace a, a los músicos Ya lleva más de 10 años realizándole Yo creo que el único artista o músico que hace esto Bueno, tuvimos la, la iniciativa eh, inicialmente con mis músicos De hacer una fiesta para reunirlo y hacer algo para nuestra familia Que nunca pueden estar en nuestros eventos y comenzamos una marquesina en casa de mi, de mi amigo Heavy Gene, el sonidista DJ Bomba. Y de ahí adelante, pues, comenzamos a agrandar la fiesta y a invitar a algunos amigos, compañeros, hemólogos de, de la bachata, de música. Y no solamente de género bachata, ya hoy día es la entrega número 14. ¿Eso es qué día y dónde? El día 5 de enero, lo hacemos el primer domingo de cada para, enero. ¿Es para músicos o es abierta para todo el público? Bueno, ¿Es? hemos oído... Hemos ido este, arreglando las cosas, organizándolas, mejorándolas Y este año ya vamos a hacer por invitaciones Ya. Eh, pero realmente está hecho para gente, para los músicos, artistas sí. Y aquellos que tienen que ver con el género, con los géneros de música Bueno Wellington, bueno, de verdad que contento ya para finalizar Redes sociales, teléfonos, contra, contrataciones ¿Y cuáles fiestas te quedan antes de irte para Estados Unidos? Bueno, quiero agradecer a mi gente de, de Ruf que tuvimos el día 8 allá A mi gente de las Guaranas que tuvimos en las Guaranas la gente de Angelina que tuvimos en Angelina La gente de Cotuí que tuvimos en Cotuí en Adrenalina eh, Estuvimos en Tenares, estuvimos en Plaza Loli eh, El 28 estamos en zona 64 ya por segunda vez Vamos a estar el 29 en Rancho Típico Zenobis junto a mi amigo Memín el 31 vamos a estar ya por segunda vez en el barrio Hermana Mirabal, mi barrio. Voy a compartir con toda mi gente de, de, del barrio Hermana Mirabal. Ya está el segundo año, eh, el 31 de diciembre. El primero, este creo, no voy a decir porque después, tú sabes... Pero creo que voy a repetir donde dice la primera fiesta. Estamos en negociaciones para el día bueno, primero. El día 5 la fiesta de los músicos. Ya. Y el día 12 estamos en hostos. Dios mío, pero bien. Señores, vamos a despedir eh, este viernes, último viernes del año, Wellington. Que quede en tu memoria en esta nueva temporada del Toque de Mediodía para todos sus seguidores y nuestros televidentes. Vamos a despedir con la música contagiosa. Eh, bonita. Un tema vamos, nuevo. vamos a hacer el tema sí, nuevo, el nuevo tema entonces. Hay algo en ella. Es el tema Hay que, que en estamos en la. Wellington, en la Toribio, aquí en el toque mediodía. Señores, bendiciones. El lunes aquí despedimos el año con Emileni y su orquesta.